tenemos la número 5. En nuestra tercera balota tenemos la número 0. Y en la cuarta y última balota tenemos la número uno. 45 1. 4501. 4501 es el número ganador en esta tarde del 12 de mayo del año 2023. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Salud.